Apoyaros. estamos de vuelta con tera. Vamos a volver a subir vídeos al canal Llevo mucho tiempo sin subir nada al canal Y por fin os traigo Material No voy a hacerte eh, Digamos eh, Como diríamos Serie Si no van a ser enumeradas Pero era número 10 tera. Voy a subir el MMO y punto Ahora Todos los directos irán en Twitch Así que no pueda haber directo Pues podrá haber contenido aquí Ahora me estoy planteando en si subir los directos aquí, los directos que hagan Twitch, subirlo aquí. Pero bueno, ya veis que todos los directos, ya sea de PUGGY, de Overbo, de MMO, de lo que sea, serán Twitch. Todo lo demás, lo que sean vídeos de MMO, de media horita, será en el canal. Así que dale mucho cariño, mucho amor, comentar qué juego queréis que suba. Eh, y el más apoyado, y el comentario más apoyado, es eh, sí, decir, si alguien dice, pues mira, quiero que en el próximo vídeo, o en tu próximo vídeo, subas Will Wardor. Y si ese vídeo, ese comentario es apoyado por otro usuario y además si le dais cariño y si le dais amor, pues subiré WeGuardOr Y weguard 2. Y así con todo. me un poquito de volumen aquí, que me queda a quedar sordo. Ahí va. Y vamos un poquito al lío con esto. No sé cómo dejé el tema, pero vamos a ver. h Wii completo necromance. Voy a darle por si. Sí. Por si encuentro a alguien Por si encuentro a alguien Para hacer la Dungeon necromance. Mientras voy a ver Si puedo Jun 100 Licunase, Dios mío Voy a ver Pero creo que esto me va a salir caro Ah, aquí Ah, vale Son eso de ahí abajo creo yo no falla. ¿Qué es Creo que podía poner esto. Vamos a vale. ver. Paga, vale, ya me jodió uno. Sí, puedo con ellos, no creo que haya ningún problema. Atacan si sí atacan a todos. Él no, si sí puedo cogerlo. Pero yo creo que aquí puedo echar ratillo matándome a estos. Mientras a ver si consigo entrar en alguna instancia. me voy? Lo voy a encontrar party y me gustaría hacerme la instancia esta. Aquí había muy buena experiencia, <coughs> así que... ¡Gracias! como allá aquí lo bueno digo aquí lo bueno es que te eh, debe bien pues yo espero y si dame una braula que no, que me concentra el objetivo mejor que mejor Que la que la que la Raúl pega, que no que no y la Raúl es. el el y el mago Ahí viene el Mamu. Estos fueron nacidos para luchar Va, niño que cortalo Tengo un problema técnico Honorable al soldado No me da tiempo hacer nada Fue cogida, dice. Oh, esta cosa. Tengo por otro lado. Mierda. Ahora das lo mismo. Pero creo que me está contando. Ahí está, perfecto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! oh. voy aquí lo, lo que me interesa es, lo que me interesa es lo que lo que me interesa Eso es lo que me interesa. ¡Wow, wow, wow, wow! Pues quita vida, eh Epa, estamos adelante, estamos adelante que te comes. Ay, a la mierda. Mierda. Pues yo mientras que pille cosas de alta para pilla me da el manuepa también. ¡Vamos ah, que viene el gordo! cuale, ¡Poño! Tengo para revivir! Yo creo, que, yo creo que si me curo entré bien. No sé si mi daño está bien lo que lo estoy haciendo. Aquí la peña muere. Ah, vamos, que está en el suelo, vamos. Ahí está, a morirse A morirse, a morirse. A morirse <ríe> Y ahora a por el gordito Esto ya es otra cosita Este es gordito y fuertito Pero hay que matarlo para la cual yo creo que será más grande que el otro La cosa no, es, la cosa no podemos ir adelante suya. Muy bien. Dios macabroncillo. ¡Oh esa rota, huepa, huepa, huepa, huepa. epa, epa, epa, epa, epa, epa, Es que estoy epa, ¿Estoy estoy epa, estoy ¡Dale! ¡A morirse! Ya falta que me den algo para mí ¿eh? No ha valido nada, creo yo ¡Para mí nos mandó una mierda! Ah, sí, esto Enigmatic Lancer of the Dead Oye, me hace falta Scrooge para poder ver... Oh tío, eso es nuevo ¿Cuánto hará que no entro a, a la mierda esta? He subido de nada prácticamente Luego veré el animati donde se pillan los animati Ya porque me interesa, la verdad A Donde se pillan los animati porque... Ya... Qué interesante Eso que me ha caído parece que está bien, no sé Avisionando, No sé cuánto llevo grabado, la verdad, porque como tuve que cortarlo a mitad, por ahí casi media orilla, creo yo. Y ahora ya llevo. Acertar. Ah. Ya te acabo que me tú, ¿sabes? enfada? Opa. Esto cuando, cuando se hace el efectivo esto Pues tengo que ver dónde dan los scrolls esto De que Ah, vale. Creo que es mejor usarlo. Ah, vale, por eso. lancer ah, y, y, y, yo, y yo soy Valkyria, se ha gripo allá pero pues ya te pasa nada que una cosilla La cosa a ver más hueco ah vale será por el por el nivel muchas veces por el nivel Vale, pues vamos a intentar matarnos otro de este más. Eso, coño. Vale, a reventar. Ya me han mandado una mierda. ya dejamos, ya llevo doce. ¡Ya Llevo doce. Vamos, mira, vamos a matarnos dos más de estos Para acabar una quest Y acabamos el vídeo, ¿vale? Llamo de caña por aquí atrás Que es lo suyo Que no nos pille Ahí va Hostia, ahí ya Está un poco en, en racional. Vale, otro más y hemos hecho la quest. A no sé si a llegar por la espalda y el pin down. Feúpido, úpido! ¡Vale! Uy, no he subido de level. No he subido de level porque no ha querido la cosa, si no subo de level. Creo que tengo token bastante para comprarme algo. Ah, ¡Oh, son 80. Esto es otro token que me han dado. Los otros tokens.. Esto. esto. me dice que me como una mierda. Ah, porque para 44. Esto pues me dice que.. Que bueno. Vale va 38 y ya tengo 43 ¿Tengo? tengo Tengo Hombre Y todo lo, puedo, lo puedo encantar Y no lo tengo encantado Hostia, ¡Oh, qué fuerte, ¿no? Vale, que lo puedo encantar y no lo tengo encantado Me lo he encantado, me lo he encantado. Y este que me da crítico, pues ya tú. Ahí está. Pues bueno, chicos, puñuelos. Y chica baja que por hoy, ¿vale? Espero eh, que os haya gustado el episodio de hoy de eh, Tera con mi Barquiria, mi sexy Barquiria, y reventándolo todo con su toque de Ion, ya veis, eh, mezcla de eh, Tera y Ion. Y bueno, ya sabéis, un fuerte like al vídeo, los directos serán en Twitch, como ya sabéis, y todo lo demás. Y estoy sorteando dos cases de lo haces online, de ahí el vídeo, en el canal. Para, pues ahí me las redes sociales, dale mucho amor a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.